¡Diversity 3! <risa> ¡Hey! ¡Muy buenas monstruitos! Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos por aquí con Laken que vamos a estar grabando un nuevo mapa de aventuras llamado Diversity 3 Este mapa está creado eh, por X Magnet y es un creador de mapas que es bastante conocido, si no lo conocéis, chicos, dejaré seguramente el trailer para que lo veáis en la descripción y también el link del mapa. Y nada, Lekin, ¿qué tal estás hoy? Yeah. ¿Estás bien? No. Y yeah, aunque esto de nuevo el mapa, no estoy muy seguro ¿eh? ¿El qué? ¿Lo de terminar el mapa o cómo? No, eso de, esto de que sea nuevo, nuevo Ah, mapa. bueno, el, o sea, mapa, que... el mapa, chicos, es de la 1.14, ¿vale? Pero para mí es un poco nuevo, eh, yo he visto las dos últimas versiones de Diversity, que son bastante chulas Y este se viene bastante... Eh... ¡Uy! ¡No me pegues, eh! <risa> este se viene bastante cargado de cositas y más minijuegos y más cositas, ya os digo eh, Pues nada, vamos a empezar y ya os digo, chicos, antes de, eh, de empezar aclararos que vamos a subir un episodio en cada, en cada canal El primero lo vais a tener en el mío, ¿vale? Y el segundo lo vais a tener en el canal de Leggen, así que os recomiendo que vayáis a verlo el segundo episodio a su canal y espero que os guste la serie. ¡Oye, no me pegues, eh! <ríe> ¡Qué poca vergüenza! <ríe> vale, pues hemos aparecido aquí un poquito en un, una especie de poblado o de campamento... Y no sé muy Al bien momento. lo que tenemos que hacer. Sí, sí, es como una especie de campamento. En plan a los viernes 13. <risa> bueno, yo, yo no sé qué poblado eres tú, ¿eh? Bueno, ¿Tú en es un este campamento. Un sí, mira, bueno, ahí mira. tienes, tienes una caña, eh, por si quieres, eh. Ah, mira, acá está, acuérdate que aquí están los. Acá los todos Ah, ve, vale, que ahí hay un no. libro o algo. Sé dónde está, pero no vimos demasiado el mapa, nada más. Vimos su, eh, este cofre y algunos que estaban bloqueados, pero de esta zona. Nada más. Vale, pues yo ni, o sea, lo a, a ver, el mapa lo descargamos hace tiempo, lo único que no lo hemos jugado hasta ahora Y la verdad que no me, me acordaba dónde están las cosas eh, Yo llevo ya todo, ¿eh? Cogete, eh, me voy a coger todo lo que tengo por aquí, ¿vale? Todo lo que he visto Y en este cofre, este. en este cofre hay una caña, ¿eh? cógetela por si quieres Eh, ¿qué más sabía? A ver, este Esta, cofre doble está bloqueado, está bloqueado la caña esta no, o sea, la, el hacha este no lo puedo coger, ¿verdad? No. Es que hay algunos mapas donde... No, de hecho, de hecho por eso que estamos en la aventura, no podemos romper nada Ah, vale Pues voy a mirar un momentito este cofre Que no sé si te... bloqueado. No, mira, ah, tiene no. un montón de comida, ¿eh? Hola cogete ¿Hay comida? Hola. Ahí está Te lo puedes llevar todo, imagino que no vamos a morir O si morimos eh, no perderemos nada Vale, Leo. bueno de momento llevo yo mayormente todas las cosas, pero no he morido, si no nos vamos a quedar sin nada. Sí. <ríe> y toma, te voy a dar bloques por si te hacen falta, ¿vale? de momento no te hagas nada, eh. Vaya que no haga falta para hacer algo en concreto. No, lo voy pero... a ir viendo en mapa a ver si dicen tipo para hacer algo, no sé. Voy a, a ver aquí, aquí tenemos como una especie de libro de que todavía no tiene nada, pero vaya, es para que creo que es para que podamos apuntar. Así que vamos a escribir algo y luego va a haber un no pero algo ahí para echarlo creo seguramente vamos, vamos a, a ir por aquí por el caminito este a ver qué nos encontramos y de momento eh... un embarcadero no a ver si hay algo aquí abajo pero no creo no ¿Un embarcadero un muelle no sí bueno un embarcadero un muelle lo que... como tú lo quieras llamar increíble vale pues de no. momento no uy qué pasa me caí, me ah, vale, vale. me caí? De momento no estamos jugando mucho, pero bueno. Ah, sí. Bueno, por ahora eres tú la que sabes más sobre diversity. Aunque estamos para nada. ya has jugado, yo no sé nada. Los dos anteriores me acuerdo yo que tenían eh, droppers y eran bastante de hacer waterdraw y cosillas de esas. Y este estoy he visto el trailer, que está bastante guay, la verdad. Y tiene un montón más de configuraciones de comando y más minijuegos. Espero que vayamos bien ah, no. por el camino, ¿no? O no hemos salido un poco, ¿no? Yo no sé. Creo que no hemos salido del camino, ¿eh? Sí, sí, porque aquí no hay camino. Ay, yo ni siquiera se había cambiado un camino, la verdad. Eh, vamos a tener ah, que eh, irnos a. a donde estábamos bueno. antes, ¿eh? Porque no bueno, hemos salido bueno, completamente. Ejemplo... Vale. Uy, ¿será que esto es un lobby y hay que darle algo para que no se les transporte o algo así? Pues. Creo que no. No, mira, aquí es ma... Aquí está el camino, que? No, no sé dónde está. ¿Te has perdido? Te perdí. Te has perdido. Vale, estoy en las coordenadas eh, 13, 35. Ah, ya está aquí. Bueno, ya está. Vale. Más fácil. <risa> ya <estoy aquí. risa> Más fácil. Vale, vale. Pues mira, ahí tenemos el campamento donde hemos aparecido. Y este es el camino, entonces. Ah, vale, pues entonces a ver, a lo una... otro. Una mansión. Es... Sí, sí, lo ver, otro simplemente acá. es para Importante. ir al. Al muelle. Importante, eh, eh, F3 más A, eh, Fly, ¿qué pone ahí? Venga, el, eh, el bilingüe. Ah, nada. Eh, a ver, no sé mucho, pero prácticamente dice que hagamos F3 más A para refrescar los chunks cuando hayan cuando hayan chunks que se pongan invisibles. Me Imagino que es por un ladrón. Ah, vale, vale. Eh, F3 más A para recargar los chunks. Vale, pues cuando pase eso le damos al botón y ya está. Ok, aquí hay, ah, bueno. eh, parece un molino Una mansión eh, Es que no sé, tiene ahí arriba como una especie de aspa, ¿eh? De, de molino Pues de hecho, espera, voy a, voy a quitar el grabador por ahora Para que no me vaya más la que el nuevo eh, un momento Lumen, la música la voy a quitar Bueno, la música en verdad No, y es, es, Ay, no hay ningún parque de texturas, ¿ah? ¿eh? No sé cómo hicieron esto Estos cuadros Ahí es verdad, ¿eh? Que pone? De... F Uy, F esta. stone <ríe> está bastante guapo los cuadros, eh. Uy, ya, ya. Ah, está un poco adorable, buff, ¿no? adorable. Adorable. Adorable. Ah, yeah. No sé cómo han hecho esto, eh. eh y este, este, esta vaca tiene... Tiene... De mazo. ¿no? Prueba a ver si hay algo detrás, eh. Que puede que haya algo. Pero no, no creo. No lo que es creo. Vale, vale. No es que algunas veces los creadores de mapas esconden detrás de los cuadros algo, ¿eh? Y como estoy viendo aquí la puerta. Eh, esto parece, de hecho, la man... eh, se parece un poco a la mansión. ¡Uy! Esta, esta casa me suena de algo. ¿Estás arriba? Eh, a, un, a, un, a un mapa que he visitado, pero no es la misma. Ah, vale, vale. Estás arriba. No veas, ¿eh? ¿eh? El curro no que lleva a... ah. la, la casa. Está bastante guapa, ¿eh? Hola. ¿Dónde estás? Que no te veo. Oye, mira, comprueba que en los ojos no haya nada, ¿eh? A ver si nos vamos a dejar algo. ¿Pero Hay que mirar los dos. ¿Me escuchas? ¿Ves dónde estoy? Acá estoy. Ah, pero ¿dónde...? Ah, vale, vale. ¿Cómo te has metido ahí? Ah, vale. Sí? sí, sí, con sí. No tiene nada, ¿no? Vale, sí. es simplemente de decoración. Ah, pues mira. Ver, había una placa, bien. así que por eso digo. Y ya arriba no. no hay más nada, ¿no? No. Oh, mira, aquí hay una escalera, ¿eh? Hay una escalera hacia arriba, ven. ¿Dónde está? Que no te veo. Qué leche. Nada viendo. Eh, eso es del bien. plugin que has puesto, ¿verdad? De la, del... No, no, no, Sentarte. eso es Eso nada más es que cuando te pegas mucho a Una cosa te puedes abajar para meterte en un bloque Ah, vale, que eso ya lo implementaron En esta versión, es que no me acordaba Directamente Vale, aquí de momento hay un montón de librería Y, y tenemos como Tenemos un... ¡Ay, mira! Una referencia <risa> Chicos, aquí está la portada De La portada de Diversity 2 la tenemos Hay aquí. Hay un eh. zombie acá que está loquísimo. Me sigue. ¡Wow! ¿A dónde, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. ¡Hola! Parece un espejo. A ver, TP. A ver. <risa> esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy un esqueleto! esqueleto? ¡Qué guay, tú! ¡No! ¡Hala, ala! Qué chulo, A tú. El... Eso eso fue una habitación doble que han puesto y está bastante guay, ¿eh? Dios. El comando. Bien. ¿Esto es dónde, es? Eh? ¿En la parte de abajo o qué? No sé. Ah, no, vale. Aquí un cuarto baño cabía. Ah, vale. Mira, acá se puede salir. Hey, muy sí, pero aquí ganar. arriba, eh, Leiken, ven, ven, ven. Que aquí arriba hay, hay también cosas, ¿eh? En la mansión esta. A ver. Mira. Eh... Mira, eh Sube, sube Ah, vale que... Mira, ahí tienes el mapa de Diversity 2 eh, En plan la referencia Y ya después, pues eh, Aquí arriba no he subido, eh Vamos a subir a Aquí, aquí ¿Cómo, cómo, te, cómo, ¿Cómo me pierdo? Ah, ya, acá Vale, de momento no hay nada, eh Estoy viendo que hay... Mira, un libro, chicos. Vamos a verlo. A lo mejor luego esta mansión terminada sin. Ah, no. Finish. <risa> y luego decía, al final eh... la mansión terminada haciendo de decoración, pero no. Ok, vale. A ver, esto es para Tenemos... Mira, tenemos un libro, para que lo veas. Lo que pasa es que está como tachado. Ah, día Space de... ¿Hola? Sí, sí, está como tachado. Llévatelo, pa... O sea, creo que... Me como cosas que hay que recoger y ese, que están tachadas como que ya están o no sé. Pues hombre, pues no sé, habrán hecho eso y lo habrán tachado sí. es que no sé. Llévatelo por si acaso, vaya que nos haga sí, falta que para ya. algo Ah, qué bien, me acabo de romper todas las piernas Dios. <risa> Vale, nos falta creo la parte de abajo, ¿eh? no sé si hay algo más <risa> Iba a saltar por completo y casi me muero por saltar desde tan alto Normal, a ver si acá estaba... no muero, acá no se muere, a que no muero eh, Comprobando, uy un momento, que aquí hay una especie de escalera Voy a ver si hay algo Efectivamente, no, no, mira, no. mira, mira, mira, mira, una ¡Hala! Una... ¿Qué hay que <risa> aquí? Esto, acá se ve todo el mecanismo ¿eh? ¿Has visto cuenta? Claro, ¿verdad? por eso, si sí, es que he visto aquí que había una especie de escalera Esto sí se parece, a ver qué hice aquí Vale, vale, y, vale Diversity, el, el mapa y... de Diversity Vicky no sé qué sea Hemos encontrado... Ah, mira, aquí ah, Creo que estos son así. los creadores, ¿vale? Quien, eh... Manek, este es el creador de... del Diversity Y nos está poniendo aquí que si tiene bastante apoyo, chicos, ya sabéis Tendráis también el Diversity Ay, 4 eh, Aquí nos dice un poquito lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ah. Y las recomendaciones del mapa aquí, que... Pero, ¿viste de estas máquinas? No, no la he visto, estoy enseñando un poco, digamos, lo que tiene aquí el servidor No, eso no lo veas, eso nada más son recomendaciones y cosas así Recomendaciones y cosas de esa, ¿no? No veo los plugins, sí. o oh, bueno, los plugins, los comandos que han puesto aquí Sí, los plugins los puse yo, <risa> Vale, tenemos aquí un papel Y esto es un... No lo voy a tirar, ¿eh? Porque si no hay como... O sea, no tiene nada el papel, ¿vale? Como tiré ahí... No me di cuenta cuando lo tuve Cuidado ah, no, creo que... Será, a ver no. si lo vas a tirar ahí Ostras, no si te diste cuenta El qué? que hay eh, Que tenemos 111 niveles Ah, verdad 111 pues no, no niveles, me... digo No me había dado ni cuenta a ver, qué dices en el chat ah, Nada, pusiste un papel en el Ah, ¿qué insertes el código En el No sé Claro, tendremos que eh, encontrar el código y eh, abrir esta puerta, porque creo que esto es una puerta, ¿vale? Oye, mira, mi inglés está mal, tampoco. Tampoco. Ok, pues esta es la sala de Diversity, supongo que aquí tendremos que. A ver, ¿qué me dice? Eh, Remitted. Es de código de eh, name Creador de Diversity. ¡Ah! Eh, mira, el código es el creador del mapa de Diversity. Entonces, eh, ¿dónde está el papel? Aquí un momento. Entonces, el Ay, creador del el, mapa. Aquí está el nombre de, de cosa, del Diversity B. Humanek. se llama? En manga. Sí. A ver, lo vamos a poner aquí. Y vamos a escribir su, su nombre: eh, Magnet. Así, así. A ver si así. Y creo que. Ahora se lo tiro ahí. A ver, dice chequea. chequea lo he en mayúscula. ¡Ay, mira, mira, mira, oh. mira! <risas> ok, pues vamos para adentro a ver qué nos encontramos. Y supongo que a partir de ahora sí que nos hará falta la comida porque aparecerán bichos, ¿eh? Bueno, bichos, pero no.. A ver. Pero no tenemos almas, así que no creo. Nos podemos hacer alguna con la madera que nos han dado, ¿eh? Voy a mirar aquí un momento. Aquí hay uno, una especie de, de pasadizo. ¿Esto es una cueva? Eh, sí. No, eh, ah, pero, no pero una ahí, cueva. Hay cosas. Mira, un, un este Efectivamente. Momento. Mira, tenemos un, un fragmento de mapa. Vale. Toma, te lo dejo para que lo veas. Creo este que tú tenías otro, ¿no? Voces, ¿eh? Ah, sí, pero este no. Este yo creo que era de, de un cubo. Oh, o sea, no. De decoración, nada más. Claro, okay. te, te lo estaba tipo mostrando así, pero me acordé que tú me lo puedes ver. Ah, vale, este creo que sí que es de un, de un ah, mira, cuadro, Ah, ¿eh? uno de tres. Este es el primero de tres, de tres puntos, creo que hay que encontrar. Vale, pues perfecto. Entonces, lo llevo por aquí. No sé si abajo eh, puede que haya algo más, ¿eh? Dios, Voy a me echar me un vistazo. el Box? No, porque no tenemos pico, si no. No, eh, no porque no, no podemos. <risa> no, no estamos en la aventura. Bueno, también. Madre no, mía, ¿eh? No. Mucho, mucho me voy a morir. Sí, sí. Eh, por arriba recuerda que tenemos otro camino que creo que llega ahí, a la plataforma esa, ¿eh? Sí. A no, no te me acerques mucho porque en esta versión hay empuje. Ya, ya, ya. Como estamos en la 1.14. Eh, vale, ¿quieres avanzar por aquí o quieres ir directamente a la plataforma esa primero? Creo que es lo mismo. Lo mismo, no sé yo, la verdad Pero venga, vamos por aquí ya que estamos Vamos ah, por aquí, porque ya estamos aquí Vale, vale Ten cuidado, ¿eh? Uy, uy, uy, que me empuja Listo Vale Tenemos bastantes diamantes, lo único que no lo podemos coger Ajá. No haría falta un pico, pero vamos A ver Más... eh, Por aquí no hay nada, ¿no? No, por ahí no hay nada Cuidado, si hay, ah, hay botones oh, no! Eh, botones... Mira a ver si hay botones, eh Que no... Creo que no, pero vaya Dios, no veo Supo Supongo que por aquí no nos tendremos que meter más, eh No sé ah. yo, eh espera, espera. Uy, ya te perdí Estoy aquí, aquí arriba Ah, no bien. Ay, que se me cayó. Eh, yo creo que esta zona no la tenemos que... que venir por aquí, eh Aunque no haya creo, porque, para, porque habría un camino Tipo, hay parkour para acá, así que no creo. Puede ser para el pero no creo. Creo que por aquí no es, ¿eh? Que es para.. No, mira, mira, acá hay más o oh, no. No. No hay más, ¿no? Estoy viendo. Vale, vale. Ni investiga, ni... investiga, digamos. Y si hay más. No, pues... no hay. Vale, pues entonces arte te y ya está. Cuidado, eh. A ver si te vas a caer a la lava. Ya está. Uh. Ok. Pues nos vamos para la zona que estaba, la parte de arriba. Y yo creo que tenemos que ir allí arriba, ¿eh? Hacia la plataforma Ajá. esa, ¿eh? A ver, vamos a ver si... ¡Ay! Se me olvida que desde, desde lejos no se ve que hay lava. <risa> te puedes caer bastante fácil, ¿eh? Uy. Creo que voy a aumentar los chunks al final. Los tengo en nueve. No veas. Pues entonces te estás perdiendo bastantes cosas. Creo que allí se ve a lo lejos un portal. Incluso de, de Len. Listo. Los fomenté a 12, ¿eh? Vale, ok Vamos para arriba, a ver Porque yo creo que la shurker Está el único que había aquí ¿eh? El mapa, o eh... puede sí, que lo del mapa. ya Después de eh, La plataforma esa, nada más Utilizamos, o no O puede que sean dos caminos Y cogemos este que es el correcto y conseguimos El mapa para luego ir a buscar Claro Aunque y... ahora vamos a ir a la plataforma igual No, sí, sí, lo vamos a, a ver verdad. Todo en verdad, por ahí viene Ok, pues sí, este camino te llevaba directamente a la plataforma, ¿eh? Como estás viendo. No sé dónde. Desde aquí yo creo que lo vamos a ver mejor si hay otro camino. Porque.. Vamos, tirados por ahí. <risas> ¡Ey! Te estás arriesgando! Ahí mira, ahí, ahí abajo tiene que haber otro camino, ¿eh? Se está viendo desde sí. aquí. Ah, igual no, no. ¡Ah! Cuidado, ¿eh? Pensé que, <risa> que, que no te podía pegar porque estábamos en aventura y dije igual creo que no te puedo pegar pero no te puedo <risa> Me llego a poner aquí y me pegas una hostia y me voy hola oh, hola hola la, la, la, la. Está activado ¡Uy! ¡Uy! Vale, ¿hay tres Beacons? ¿Cuatro? O no, ¿qué? Vale, hay que completar todos los Beacons, ¿no? No, no, no, hay, hay que completar, se están enseñando poco a poco Vale Y ahora y ahora, ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué has hecho? Claro. ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Y, y ahora? Y ahora, <risa> y, ¿Y ahora? No han teletransportado. ¿What? ¡Ay, no, mierda! Le has dado el botón y teníamos que haber encontrado los tres mapas. ¡No! <risa> ¿En serio? ¡Uy, espera! No, no, no. Creo, el, no, este no. Estaba, estaba aquí. Vale, vale, vale. El inventario mamá ha desaparecido, ¿eh? No sé si. Mira, aquí. Eh, creo que dice estrés. No sé qué es eso. Eh. ¿Estamos atrapados? No sé. Sí. Dios, no sé inglés. Eh... A mí no me aparece nada, ¿eh? Estamos atrapados. No me te aparece? aparece nada en el chat? ¿No te parece nada en el chat? Eh, no. Ah, vale, vale, vale. Eh. Do you me dice. Estabas en una casa, ¿no? Eh Ajá. y has encontrado. Eh, has conectado conmigo, eh, pero no estás solo. Es un placer. El, el monumento eh, tienes que completarlo eh, buscando las lanas. No, uy, hostia, what Diversity 3. <risas> Oye, está bastante guay la presentación. ¿eh? Bueno, eh, creo ese que Diversity 3, casi. No se lee, está muy grande la Sí, sí, sí, la verdad Creo que mira cada zona que estáis viendo, o sea que hay ahí algunas lanas de colores eh, creo que serán una dimensión distinta, a la que tendremos que ir eh, O sea, como una especie de minijuego por así decirlo, sí, sí, de minijuego Creo que aquí vamos a encontrar pasa, la, a la primera Es muy pequeña, ahora que veo Porque la hacen como si fueran cabezas Ah, la... ¡Ay, que oh. me la puedo llevar! Pues nada, a me llevo la primera que... lana. Decía como que eso había que insertarle en algo, creo. Ay, nos quitaron vale. todo. Entonces, ¿para qué era la ropa? Supongo que es un poco troleo. En sí, plan bueno, de que íbamos a empezar quitaron, el mapa. Nos quitaron la ropa, nos quitaron las galletas, nos quitaron todo, la comida. ¿Por qué servía? Sí, sí. Mira, aquí hay algo. No, aquí no hay nada ¿eh? en el mapa este. O sea, en el, en el cofre. Ey, ey, ey, que hay una toalga debajo. Dame un momento la lana, vamos a probar una cosa. Uh... ¿Y si la pongo aquí en el cofre? Ah, sí, sí. Te pone inserta ítem. Claro, pero eh, Ah, claro, puedes renombrar. Pueden renombrar los cosos. A ver, dice.. Eh, ¿Cómo dice? ¡Ay, mira, mira, mira, mira! Hay una escalera. ¿Dónde? O sea, una escalera, un... O sea, se ha levantado esto, ¿eh? Progreso realizado. Eh, presiona R, eh, presiona L para ver... Presiona L. o oh, a ver. Ah, que... ah, mira, aquí tenemos... Todo lo que hay que conseguir. Todo lo que y, hay que conseguir es, entonces. Hay que construir, hay que... Arena pues, ala, eh, vamos a hacer una barbaridad. He activado el monumento de real, eh, ya podemos hacer los, los retos, por así decirlo. Entonces hay que buscar todas estas cositas. Okay. Vale, pues entonces son bastantes, ¿eh? Aquí hay para pa rato. Ya os digo. Uy, yo me Te Estás metido. ¿Te abajo? A ver, acércate la lana. ¿Hola? <risa> ¡Acércate! Ah, es verdad, me quedo aquí bueno. Vale, chicos, pues... Uy, pero, eh, que, me, que me tira eh, Me iba a quedar en esa posición Para despedir el vídeo <risa> Y nada, tenemos la, primera, tenemos la primera lana Ha sido bastante cortito la primera lana eh, La blanca, espero que os haya gustado Que le deis like al vídeo Que no os perdáis la segunda parte Que la vais a tener en el canal de Leike Y ya sabéis, chicos, hasta la próxima Así que nada, chao, chao